El incremento de los asaltos en esta ciudad de San Francisco de Macorís ha generado incertidumbre en la población. Esta vez antisociales penetraron a la Escuela Julio Plata de la comunidad de Huiza, donde aseguran los profesores los mantienen en zozobra. Fuimos objeto de, una, de un robo el pasado fin de semana. Si se ha, se ha hecho reiterativo, estos, estos robos ya van varias veces, cuatro o cinco veces, que penetran el centro.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 puedan visualizar a alguna persona que, que penetre al centro. No te, estamos al aire libre prácticamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.